Resulta que te tomáis vacaciones para descansar de la pega Te tomáis un día para descansar del viaje de vuelta de las vacaciones Después te toca unos dos o tres días eh, darte cuenta que ya no estás de vacaciones Por lo cual te tomas el fin de semana para descansar Todo tan exigente Hey guys Mamá, ¿qué estáis preparando hoy día para... para... Ah? Una buena canzuela? ¡Qué rico! Un Pedre y oh. un, una Macedonia. ¡Oh! Cazuela. Esta es salsa verde, imagina. Ah, ya. Yeah. Macedonia. Casi me corto el dedo. No. Salud por la Connie, por el cambio de Julio, por el cambio de Julio. ¡Ya nos ¡Ya, ya. Ah. Ah. nos Usa YouTube para aprender leer gente. Hace poquito, papá Encontré unos botines tan lindos Y me encargaron un botín Entonces quiero quedar como reina, po <risa> estoy copiando Una de las cosas que eche de menos Aquí en Valparaíso Son los atardeceres Y mi hermana que se... hace Exquisites. ¿Qué estás haciendo Dani? Eh, en rotas No, estoy haciendo tangas rotas La razón principal por qué uno se toma de vacaciones es simplemente para descansar. Por lo mismo, yo traté de dejar todo muy listo en la pega. Buscando en internet, la mejor forma de volver de las vacaciones al trabajo, me encontré con muchas recomendaciones y todas tienen que ver con planear. La palabra que me detuvo en esta lectura fue la teoría. Hay una gran, gran discrepancia de cómo priorizar. Sí, porque el problema de las prioridad es que está lo importante y está lo urgente hay cosas importantes pero no urgentes y hay cosas urgentes que no son importantes Si de vuelta a las vacaciones te encontré con puras cosas importantes y urgentes es como si no hubiera tenido vacaciones Me deprimo un poco porque eso fue con lo que me encontré de vuelta de vacaciones con muchas cosas urgentes que eran muy importantes Lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay que tomárselo con calma y una empresa se ha quebrado, ni ha caído, ni ha dejado de funcionar porque uno de sus empleados no estaba ahí. Yeah. Yeah.